Residentes en la comunidad de Génimo golpearon a un joven identificado solo como Luis porque este supuestamente se dedicaba a atracar en la zona. El lesionado desmiente esta versión. No, mentira. ¿Es un mentira entonces? Sí. ¿Y por qué te dieron todos los golpes? Porque venían atrás de un haitiano. No, pensaban bueno. que venían atrás de un haitiano y pensaron que yo andaba con él. Pero que la y No, mentira, yo no... Se pasa. Se pasa. los pasa. Se pasa. Se pasa. Se pasa. Sí. en te pasa. Se pasa. Se pasa. Se pasa. Se en Se pasa. Se pasa. de pasa. Se pasa. Se Se pasa. recibiendo atenciones médicas en el Se Vicente de Paul de esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.